Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Estamos acá con, con un triatleta, un triatleta argentino, haciendo su preparación final para lo que va a ser el campeonato mundial de 70.3 en Utah, en Estados Unidos. Es un, El campeonato mundial eh, consta de una serie de clasificaciones a nivel mundial, eh, en distancias de triatlón que significan eh, 1.900 metros de natación, 20, eh, 90 kilómetros de bicicleta y 21 kilómetros corriendo. esto Esta distancia justamente es el, el 70.3, o sea son 70.3 millas y esta clasificación a nivel mundial junta a los mejores triatletas de, del mundo y su categoría y este 30 se, a fin de mes se va a estar disputando en en, en Estados Unidos. Así que tenemos acá la presencia de Federico Sánchez, triatleta argentina, que este, bueno, vino a hacer su puesta a punto y queremos consultarle justamente por qué, por qué elige este lugar, por qué, cómo está su preparación y, cómo, y que él mismo nos cuente. Federico, ¿cómo andamos? Andamos muy bien, muy contento de estar acá. Eh, hoy es el segundo día que estoy. Eh, es una serie de cuatro entrenamientos por día, así que estoy, estoy feliz de estar en este lugar entrenando Bien, ¿qué, qué puedes valorar de, de, de, del lugar a las condiciones? Bueno, vos vivís en Buenos Aires, entiendo que las diferencias son abismales, entonces, ¿qué, qué es como es tu cotidiano, lo de, el, todos los días entrenar en Buenos Aires y lo que ves de, de entrenar acá? Bien, eh, primero tengo la, la posibilidad de estar entrenando presencialmente con ABA, que eso también es un plus. Eh, me permite corregir la técnica de la carrera, eh, correcciones técnicas que, que, bueno, que hay que corregir. Y lo que tiene acá Uruguay es eh, la posibilidad de poder entrenar todas las disciplinas que en Buenos Aires lamentablemente no las tiene, las condiciones. Eh, en, bueno, eh, tenés mucho tránsito acá, el, el, el automovilista se respeta mucho, el ciclista, eso está buenísimo, me da una tranquilidad para poder pedalear y concentrarme más que nada en el entrenamiento. Eh, hay otra seguridad acá también. Eh, tengo todo. Tengo la posibilidad de nadar acá a 200 metros, correr acá. Eh, la ruta la tengo acá nomás como para poder salir a pedalear. Tiene todo lo que Buenos Aires no se puede combinar todo junto. Y, y conociendo lugares, porque o sea, vos sos un atleta que por ejemplo ha clasificado, clasificaste en el de Bariloche, ¿puede ser? No, el de Buenos Aires. Ah, en el de Buenos Aires, Aires también. En, estuviste cerca en algunos, podemos en Mar de Plata has corrido varias di distancias. Estuve cerca eh, en Punta del Este. Vine porque... a correr acá de Uruguay y estuve cerquita. Eh, y bueno, de la siguiente carrera fue en Buenos Aires y puede clasificar. Bueno, y, y más allá de lo que te costó esa, esa, esa, esa planificación, o sea, de ese trabajo que fue de mucho tiempo, de muchos años, o sea, ¿cuál es el plus que le encontrás a las condiciones que vos estás diciendo y el lugar específico de tener todo junto y lo que significa para vos? Eh, bueno, las condiciones es eh, poder combinar todo junto en el mismo tiempo, eh, el plus que tiene acá también es el desnivel, que en Buenos Aires es todo llano, entonces acá, bueno, la subida se puede trabajar mucho más, la parte técnica, digamos, eh, y eso, también tengo la posibilidad quizás de nadar acá en, en aguas abiertas, que en, en Argentina, lamentablemente, el río de la Plata no, no está nadable, entonces de, eso de, es un cruce. ¿Del otro lado? ¿Del otro lado? ¿De este lado sí? De este sí. lado sí, es el mismo río, estamos a, a 50 kilómetros acá en línea recta de Buenos Aires, y bueno, acá sí se puede nadar. Bien, ¿Y qué, y qué o sea, digo, más allá de que nosotros sabemos, porque, porque o sea, lo que pasa es que la gente de acá, de repente, estamos acostumbrados a ver el, el, el, el, el, el, esto, somos gente de costa, venimos todos los días, no, nos gusta venir a tomar el mate, y de repente no aprovechamos que tienen esto. Entonces, ¿qué mensaje le darías qué mensaje le darías al, a los triatletas que conocés, que yo vi que les estabas mandando mensajes, contando el lugar? ¿Qué les contás de, de, de, de lo que ves acá? Y que se animen a venir, porque que lo prueben, que lo prueben y que, los, que con su propia experiencia lo puedan... Vivir, es una experiencia que la verdad la recontra recomiendo Yendo a lo específico Federico, este primer mundial, costó mucho la clasificación ¿Qué esperás, qué resultados, este, qué, qué, qué es lo que querés capitalizar, qué es lo que querés Entendés que te va a dejar de positivo este mundial y toda esta preparación que has hecho para, para, para, para, para participar y representar a Argentina? Eh, lo que espero es poder disfrutarlo, es el primero, eh, ojalá que sea el primero de alguno más por, Porque me encanta este deporte, lo vivo lo, lo con muchas ganas eh, y ca capitalizar todo lo que aprendí en estos años. Eh, yo disfruté mucho el proceso, tanto para clasificar como para poder llegar al Mundial, así que mi, mi expectativa es poder eh, capitalizarlo y disfrutarlo, principalmente. Bueno, y saludar especialmente a alguien, porque hay, hay, hay una que te banca un montón, ¿eh? Sí, sí, sí especialmente a mi novia, eh, que la amo un montón y siempre me acompaña, no para esto que fue una concentración especial para, para llegar al, al Mundial, pero todas las carreras siempre vienen Así que especialmente a mi novia, a mi familia también por supuesto, a mis amigos, a mi compañero de trabajo eh, Que recibo por suerte mucho cariño, esto es un deporte individual pero sin duda necesitas el apoyo de mucha gente para, para poder hacer lo que haces, así que agradecer a todos Te faltan los entrenadores, eh? Bueno, también los entrenadores que es un gran apoyo porque la parte deportiva y también psicológica Porque apoya mucho cuando hay dudas también, así que contienen mucho bueno, y por favor a la novia, ¿la llevamos a Estados Unidos o no la llevamos? Por supuesto, sí, sí, sí, va de va hinchada, sí. Bueno, gracias Fede, lo mejor para vos y bueno, te esperamos ver muchas veces más acá y que te ayude esto en tu entrenamiento. Con gusto, muchas gracias.